Tutoriales Interlaus News presenta Cómo eliminar nuestra cuenta de Facebook para siempre Hola amigos de YouTube Hoy les voy a enseñar a eliminar nuestra cuenta de Facebook Comencemos Podemos desactivar nuestra cuenta de Facebook temporalmente o podemos eliminar nuestra cuenta de Facebook permanentemente. Comencemos, ahora les voy a enseñar a desactivar nuestra cuenta de Facebook temporalmente y luego cuando queremos podemos volver a activarla simplemente iniciando sesión con nuestro correo electrónico y contraseña, comencemos. Para ello vamos a la parte superior derecha al triángulo que está hacia abajo. Hacemos clic. Hacemos clic donde dice configuración. Vamos a general, administrar cuenta. Y hacemos clic donde dice editar. Bajamos. Vamos a donde dice desactivar tu cuenta. Hacemos clic donde dice desactiva tu cuenta. Y acá nos pregunta. ¿Seguro que quieres desactivar tu cuenta? Y tenemos que marcar una de estas opciones. Yo voy a marcar, es algo temporal, volveré. Hacemos clic en cerrar. Bajamos. También voy a marcar, no recibir correo electrónico. Hacemos clic, lo tildamos. Y ahora vamos a hacer clic en desactivar. Nos pregunta, ¿seguro que quieres desactivar tu cuenta? Vamos a hacer clic en desactivar ahora. Y nos sale, se ha inhabilitado tu cuenta. Para volver a activar tu cuenta y usar Facebook como antes, inicia sesión con tu dirección de correo electrónico y contraseña antiguas. Esperemos que vuelvas pronto. Para recuperar nuestra cuenta, simplemente ponemos nuestro correo electrónico y nuestra contraseña. Hacemos clic en entrar y ya recuperamos nuestra cuenta. Ahora si queremos eliminar nuestra cuenta en forma permanente. Vamos a la parte superior derecha, al triángulo que está hacia abajo nuevamente. Hacemos clic en configuración. Vamos a donde dice tu información de Facebook. Hacemos clic. Vamos a donde dice eliminar tu cuenta y tu información. Hacemos clic. Y acá dice eliminar cuenta de forma permanente. Podemos descargar la información y podemos desactivar la cuenta para seguir usando Messenger. Hacemos clic en eliminar cuenta. Acá nos va a pedir la contraseña. Ponemos la contraseña de Facebook. Hacemos clic en continuar. Acá nos dice confirma la eliminación permanente de tu cuenta. Estás a punto de eliminar tu cuenta de forma permanente. Si ya lo tienes todo listo para hacerlo, introduce tu contraseña y haz clic en eliminar cuenta. A partir de este momento dispones de 30 días para volver a activarla y cancelar la eliminación. Transcurrido este periodo de 30 días, se iniciará el proceso de eliminación y no podrás recuperar ningún tipo de contenido ni información que hayas añadido. Hacemos clic en eliminar cuenta. Tu cuenta está programada para eliminarse de forma permanente. Si inicias sesión en Facebook en los próximos 30 días, tendrás la opción de cancelar la eliminación de la cuenta y recuperar el contenido o la información que hayas añadido en ella. Si me arrepiento antes de que pasen los 30 días y quiero recuperar nuestra cuenta de Facebook, volvemos a iniciar sesión, ponemos nuestro correo electrónico y la contraseña, hacemos clic en entrar. Nos dice, tu cuenta está programada para eliminarse el 30 de marzo de 2019. Si quieres cancelar la eliminación de la cuenta y recuperar el contenido o la información que has añadido, haz clic en cancelar eliminación. De lo contrario, Facebook empezará a eliminar la cuenta dentro de 30 días. Después del 30 de marzo, no podrás acceder en ella ni a ningún contenido que hayas añadido, dice cancelar eliminación y confirmar eliminación. Yo voy a poner cancelar eliminación. Hacemos clic acá y ya volvemos a tener nuestra cuenta nuevamente. Eso es todo, amigos. Suscríbanse a mi canal, pongan me gusta en mis videos, activen la campanita para recibir las notificaciones de mis nuevos videos. Hasta la próxima.